Nacente. y si sí, Especial Como dice aquí, especial Espérense que para apreciar más detalle le voy a quitar esto Especial 9 Nueve reproducciones En realidad son 9770 mil y no sé cuántos Siempre y cuando que YouTube no me quite visitas Y bueno, y Estoy muy feliz por esto, tenía que hacer el especial Amigos, o sea, no la voy a dejar Partir y aquí tengo una, pie una piedra Una tierra por acá abajo Está, está rechazada por, por todas sus compañeras Nadie la quiere, todos la odian Entonces que bueno Vamos a, a ver eh, esto con, con... Ya le quiero poner play, tío Lo voy a poner en tiempo real, más o menos Voy a aumentar un poquito la velocidad Y vemos como esto Especial, nueve mil visualizaciones Se acontece en un segundo <risa> Ya no existe Ya las nueve visualizaciones Ya son Planetas más grandes y escombros no sé, veamos quién es el más grande. Esto es por el más fuerte, no es por el más detallista ni nada. Es por el... Eso solo era una cosa que les quería mostrar. Dios, qué montón de fragmentos. No estoy recortando la pantalla acá arriba, no sé. No, no, no pude. Soy tonto. Me cago en... Soy tonto, no sé por qué no lo hago. Y bueno, vamos a, a ver esto de una manera un poco destructiva porque en, en Universal Unbox lo único que yo hago es destruir destruir destruir destruir ahora voy a, a vamos a apreciar cómo qué es lo que pasaría si bueno qué es lo que pasaría qué es lo que pasaría qué es lo que pasaría si en vez de la tierra Uy, esto está talag, demora cuatro años sin cargar bueno, no bueno, o sé sea, porque qué me fui a Júpiter Y ya, bueno Aquí me cago en... aquí le ponemos Júpiter Le eliminamos todo esto Y qué pasa si donde está la Tierra Está un Júpiter Y donde está la Tierra Y donde está Júpiter está la Tierra Bueno, solo voy a poner donde está Júpiter está la Tierra Bueno, donde está la Tierra está Júpiter Vamos. Vamos a ver cómo sale. Veamos Cómo es que sale? Todo comienza siendo normal porque al parecer todo va a ser normal. No noto ningún cambio en el sistema solar. Yo esperaba que todo fuera la al carajo. Entonces, cambiamos dos veces el tamaño de Júpiter. ¡Oh! Saturno... ¡Wow! Saturno. Mercurio al parecer está cambiando. Está cambiando, tío. Así no orbitaba, eso creo. No sé, tío. Ahora aumentemos... No, no, no, no, no, no, no quiero decir... Ahora la aumentamos tres veces Júpiter. Y se me va la voz. ¡Perfecto! ¡Uah! Venus, apúrate. ¡Uah! Venus, Venus ya está comenzando a sufrir unos cambios. O no sé si el sol se está rodando. Creo que sí, el sol se está rodando y, y, y Venus... Y... No, no, no, no, no, Mercurio se está moviendo su creo. No, el sol se está rodando, hombre. Veamos cuatro veces el tamaño de Júpiter. Veamos si la... Uh, no sé, pero estoy viendo a Marte un poquito cerca. Está un poquito más cerca de, lo... de, de la Tierra de lo que me imaginaba. La Tierra está a 15 grados centígrados. 16 grados centígrados en total. ¡Dios! ¡Ey! Esto, esto está cambiando. No no ha pasado nada más importante. Solo aquí Marte ha acercado hace muchísimo más. Ahora cinco veces el tamaño de Júpiter, tío. Veamos qué es lo que pasa en esta zona más cercana donde la Tierra y, y Marte. ¡Hostia Venus! Estás jugando con fuego. Eso es malo jugar con fuego. Y peor si es fuego cósmico Olviden lo que es, olviden lo que es. Veamos que no que pasa Bueno, no pasa nada Ahora seis veces sí seis, seis, seis Ey, no <risa> No, porque si esto soy, digo Digo ya el número Supuesto, el número el, el, Entre comillas, el número de la bestia Porque el número de la bestia Yo sé totalmente que es 616, entonces que no me alarmo, pongo a conectar el computador. Que se va a morir. Oh, Venus, ¿qué te pasó? Venus, ¿qué te ha pasado? Ay, Venus tiene un punto de encuentro contra la Tierra demasiado cercano. Ahora veamos, aumentemos esto un poco más: a 7 veces el tamaño de Venus. No, siete veces el tamaño de Venus No, siete veces el tamaño de Júpiter hoy Venus está jugando con fuego Estás, bueno Con agua, está jugando con agua Y la tierra aquí se aprecia que, que, no sé, la veo un poco distinta Uy Miércoles, creo que los Estados Unidos tienen un pequeñito invierno Canadá no tiene tanto Uy, Chile, ¿qué te ha pasado? Chile, Colombia Que no tenías nieve, ahora sí Wow ¿En serio? ¿Por acá por África se ha congelado? Eso no me lo imaginaba Bueno, ya que no ha habido ningún otro cambio Pues lo pasamos al 8 8 veces la gravedad de la Tierra Mira, Marte, Marte, Marte, Marte Marte. <risa> Salvate, Marte Vamos, Tierra, muévete más rápido Tú puedes moverte más rápido Ahora, 9 veces Te daño la Tierra De la Tierra De, de, la tierra, de, de Júpiter Uy, Dios mío. ¡Ah! ¡México! ¿Qué te pasó? Veamos. Bueno, no pasa tantas cosas. Ahora pongámosle.. A diez. ¡Wow! ¡Mira Venus! ¡Salió disparado el carajo! Vete! A tomar por saco, Venus. Nadie quiera perder uh, perdedores como tú. Ese tiempo que nos sube a Universe Unbox, De hecho. Wow. Y esto está peligroso. La Tierra con... 15 veces el tamaño se volvió gaseoso. <risa> Ay, Dios mío. No puede haber un planeta normal que tenga. Pero bueno. Hostia, mira cómo corre Venus. Venus, sálvate. Creo que ya se acomodaron un poco más. Se acomodaron un poco más, se acomodaron un poco más ¿Qué me dices? Ey, la tierra ha cambiado Ahí está el África Vamos si sí, sí, tengo los continentes. Esto, Australia ¿Qué es esto? Yo es que no conozco esto Ey, este planeta es desconocido No sé si esto es África O era Norteamérica No sé Nada más no sé. ¿Esto qué es? No, yo no entiendo. Ah, mira. Ah, amigo. Bueno, esto no ayuda en nada. Ey, ey, ey. Creo que este es África. Y este es Norteamérica ¿Y Sudamérica? Esto yo no sé. Se han habido muchos... ¿Pero qué? ¿Ha bajado? Creo 20. 20 veces el tamaño de la Tierra. No, 20 veces. No, no pasa nada. Pues bueno, veamos qué es lo que pasa. Veamos si no pasa nada estando en 30 veces el tamaño de la Tierra. ¡No! 100 veces el tamaño de la Tierra! Yo <risa> me he vuelto loco esto. <risa> y ningún planeta se va a tomar por saco, solo Venus. En serio. Júpiter. Está robado pues ¡Hostia, Venus! Venus, no juegues con gas Porque ya la Tierra ya no es agua, es gas Bueno, ya se fue el primer Planeta a tomar por saco Está bajando la velocidad Al parecer está bajando la velocidad Pero ya parecer es va a ser demasiado tarde ¡Hostia, la Tierra! ¡Hostia, la Tierra! Voy a poner en... 200. Creo que ya se convierte en una estrella, ¿verdad? Sí, se convierte en una estrella, en una nana. Dios mío, esto está impresionante. Una órbita binaria, creo que así era. Y tiene una rotación binaria y, y Mercurio está ahí. Ay, ay, Mercurio está jugando con fuego. Ay, Mercurio. Ay, Marte se ha ido a tomar también por saco. La velocidad de Marte aumenta por... Y aumenta por el montón de masa que está en el centro, es obvio Júpiter, Júpiter, Júpiter ay Te pasaste Júpiter de donde tú estabas ¡Ay, Cuidado con Saturno Júpiter, cuidado ¡Aparte con Júpiter <risa> Tío, voy a poner 300 veces la masa de Júpiter 300 veces la masa de Júpiter Pues te mide mil se apenas va por 300 Nada más miren cómo ha cambiado el universo Ahora voy a poner 500 Marte, Marte, Marte, Marte Cuidado, Júpiter, cuidado fuego, no. Júpiter Cuidado, Saturno, tú también Cuidado, te estás yendo a un lugar muy peligroso No te juntes con ellos Júpiter Cuando hablaba que no te juntaras con ellos no a, a, tomar, a tomarte ahí por saco ¿Mercurio sigue ahí? ¿Por qué no, ¿verdad? No sé, creo que sigue aquí ah, Creo que sí, veo Veo que alguien muy triste por el balón está rotando ahí El único planeta que queda Que queda orbitando normalmente es, es... Es Mercurio Marte y Saturno, pues cambiaron Mucho ¡Hostia, la Tierra! ¡Hostia, la Tierra esto es un... Esto es una fiesta. Tío, ahora pongamos mil. ¡Quiero mil! ¡Quiero mil! ¡Oh! ¡Mira cómo ha cambiado totalmente! Saturno y, me... y, y Marte se han ido a tomar por saco. ¡Hostia! ¡Mira cómo salen volando los asteroides al quinto carajo! Y allí está el Sol... Junto a la Tierra y Mercurio, eso no me lo imaginaba Ahora voy a poner Dos mil veces la masa de Júpiter Creo que ya, ya eso se traga el Sol ¡Es una supernova! ¡No vuelve más! que ¡No quiero que se me vaya La Tierra se volvió en una nova En una supernova, tío! ¿Qué pasa? Quiero ver a Saturno, quiero verlo ¡Hostia! ¿Cómo será la luz que la está por acá? Dios, se va a convertir en un agujero negro. ¡Mercurio! ¡Mercurio! ¡Mercurio! No, no, no, no, no. Espero que Mercurio siga rotando porque... ¡Oh! ¡Se está quemando! Quiero ver si Plutón sigue así. ¡Pluto! ¡Plutón! ¡Como, como sea que te llames! Mira, aquí está. Plutón. Se llama Plutón. Creo que ese era el perro de Mickey. Yo pensaba que se llamaba Plutón. ¡Mira cómo se teletransporta! de tener poquita luz ahora ahora se está quemando lo impensable ah no la tierra se convirtió en un pulsar Ey, pero pero me dejaría observar bien la tierra me cago en todo ah se se ha convertido en un pulsar se ha convertido en un pulsar que veces la pasa el Mercurio se va a tomar por saco Creo No sé Mercurio te tragaron, voy a poner pausa Hostia, existe un pulsar enorme Y Mercurio Míralo ahí Se está asando el pobre Se están haciendo bullying Mercurio aguanta Tú puedes Mercurio se está haciendo miércoles. El sol con la Tierra, Mercurio. Esto es una cosa épica, un pulsar. No, lo antes inventable, un pulsar. Ah, Mercurio. Mer no, Neptuno, no, no, no le sigas ese juego, no. Urano, Urano, ¿dónde está Urano? Ah, no, me lo quito Uy, urano se está atrayendo Por la fuerte gravedad De la nova Rebans, ¿ahora qué pasa si pongo 200? Creo que ya es un aguerro negro oh. Es un pulsar gigantesco ¿Qué pasa con el sol? El sol se ha ido a tomar por saco velocidades impresionantes Mercurio ya se convirtió en frío menos hostia menos que te pasa no me lo creo no me lo creo tío ¡Urano! ¡Urano, no hagas eso! ¡No te tires! ¡No te tires! ¡No te tires a los azares del destino! ¡No te tires hacia la Tierra, la devoradora! ¡Eh! ¡Pulsar, pulsar, pulsar! Todas las planetas que se acercan al pulsar están casi muertos. ¡Eh! ¡Tú, un pulsar, un super pulsar, tío! ¡Uy! ¡Urano, urano, urano! ¡Cuidado, cuidado con la Tierra! <risa> Yo nunca pensaba que Urano iba a tener tanto peligro con la Tierra. El sol, el sol, ¿dónde está el sol? Quiero ver el sol <ríe> El sol se desapareció De nuestras vistas Increíblemente pequeñas Hostia, tío, ya se están devolviendo Todos los malditos planetas Parece un maldito agujero negro Es un agujero negro No parece ¡Pum! ¿Qué pasó? Um. Quiero ver um. Voy a poner a Mayorus. Voy a poner pausa por un momentico Democita. No, con Bellegas no Porque él no es tan grande Comparado Con... ¿Dónde está el tío? Uh, ¿Dónde está en primer lugar? ¿Dónde están, güey? Aquí está ¿Por qué le ponen nombres tan raros A las, las estrellas? No entiendo Para. Dios. Ah! Mira dónde he quedado Hola, ¿qué te pasa? ¿Por qué no puedo apuntarte bien? Quiero ver a este agujero negro Hostia Algo me dice que esto es un monstruo Listo. Tierra. Creo que ahora cambiar la visión porque, bueno, no puedo. Um, pongamos... No sé, qué ponerle, no, esto no... Aceleración. Um, la tierra No sé, tío, se ha bujeado Se ha metido una bujeada Bueno, gente Y para despedirnos Ya de este Epic Video Nos despedimos con esto, creo que ya lo mostré. No, va a ser así para así Vamos a buscar otra galaxia Pongamos a la tal Andrómeda que no se parece nada Pum ¡Oh, Piel el como se llame ¡Oh, Pum. Y veamos qué es lo que pasa tío. Aquí está la Vía Láctea y... y Andrómeda No hombre, se está acabando tío. No sé Bueno gente Espero que les haya gustado el video Se ha petado Se petó Sí, se eh, gente espero que les haya gustado el video Aquí me despido En, en, en el juego que se apetó Bueno gente Eso ha sido todo Se mueve un año por hora Nos vemos hasta la próxima Adiós